Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Hoy domingo 7, eh, primer domingo de este mes de agosto. También con este acto protocolario que habrá en Bogotá la posesión del nuevo presidente, bueno, lo invito para que sea un tiempo de oración. Hoy pongamos la intención de la Santa Misa por nuestro gobierno. Pidámosle al Señor Todopoderoso que ilumine, que desaudíe a nuestros gobernantes, que nos permita salir adelante. La autoridad, el jefe de gobierno, muy importante, mis queridos hermanos, y hay que orar por él. Pidámosle al Señor que derrame muchas, pero muchas bendiciones sobre nuestra patria. Que el Señor Todopoderoso nos permita caminar en su santa presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Madre. Mis queridos hermanos, este domingo nos vamos a encontrar con el texto de San Lucas, capítulo 12, versículos 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no temas, pequeño rebaño, porque su padre ha tenido a bien darles el rebaño. Vendan sus bienes, den limosna, háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está tu tesoro allí está también tu corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad les digo que si se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia, a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño en casa, ¿a qué hora viene el ladrón? Velarían y no dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes estén preparados porque a la hora menos pensada viene el hijo del hombre. Pero el hijo Señor dices esta parábola por nosotros o por todos y el Señor dijo ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que para, para que reparta la ración de alimentos a la el bienaventurado que el criado a quien su Señor al llegar lo encuentra así portándose bien, el Señor les, en verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes, pero si aquel el criado dijere para sus adentros mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarle a los criados, a las criadas a comer, a beber, a emborracharse Vendrá el Señor de ese criado Y el día y la hora menos pensada Y lo va a castigar Y hará compare, compartir la suerte De los que son infieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor No se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Ha hecho algo digno de azotes Recibirá menos Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará Al que mucho se le confió, más se le pedirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos en continuación con el texto del domingo pasado, el Señor Jesús nos está invitando a acumular bienes en el cielo, a hacer bien lo que tenemos que hacer, a ser administradores buenos, fieles, prudentes, que hacemos lo que tenemos que hacer. Nos recuerda al final el Señor esta frase que también está en la parábola de los talentos, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir, mucho se le va a reclamar, Señor Dios Todopoderoso, gracias por todos los bienes espirituales y materiales que nos das. Gracias por todo, Señor, en tus manos nos ponemos. Quiano, llenándote de tu gracia y tu sabiduría. Bendice nuestra nación, bendice nuestra patria, bendice nuestros gobernantes. Amén. El Señor los bendiga, los guarde, y los proteja. Mis queridos hermanos, nos vemos para la Eucaristía en el Templo Parroquial. Un abrazo para todos.